¡Hola ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejorcísimo, y espero que estén súper bien porque después de este video no lo estarán. No se crean. Bueno, sí, créanse un poquito. El día de hoy les traigo una recopilación de videos que han traumado a muchos en el mundo del internet y no nada más por el contenido sino por el hecho de que aún no han sido desmentidos, nadie se ha propuesto como a desmentir o ha visto el por qué haya que desmentirlo, sino porque esto se ve pues, no, no voy a decir 100% real porque puede que no porque sigue siendo internet pero ya hemos visto, ya les he comprobado yo en distintos videos que hay muchos casos falsos y creados sí, hay muchos casos verdaderos que no son creados y que de verdad sí pasan, también, así que ¿Qué les parece? si sí, se acomodan bien en su camita, se tapan hasta con, así, se traen algo de comer. Aquí yo, ahora sí les voy a mostrar, son los restos de mi pie de chocolate que me estaba comiendo eh, con un vasito de leche. Y ya son los restos porque es la galleta y eso no me gusta Pero bueno, entonces tráiganse algo de comer Apaguen las luces para que este video tenga un efecto más intenso Y qué les parece si sí, vemos estos cuatro videitos que les traje el día de hoy Les voy a dar un poco de contexto Ya que en algunos no encontré muy bien el contexto Pero creo que se entiende bastante bien el video Y no se preocupen, los videos que están en inglés también van a tener subtítulos Así que qué les parece si sí, comenzamos Aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok Twitter en todos, público siempre, ¿ok? Cosas creepys, cosas no tan creepy, cosas raras como yo también. Así que bueno, ahí se los dejo. Y recuerden suscribirse, si no, acá mi amigo Chuck, el fantasmón, pues va a ir a sus casas. No es amenaza, es advertencia. Así que, bueno, vamos a comenzar ya con este video. Adelante. Este primer video. Y de hecho, esta idea de video fue gracias a que mi hermana nos mandó un video de alguien que está grabando hacia lo que es el patio de su casa. Ahora... Este video fue tomado en Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica, las casas están como, algunas, no todas, pero pues creo que la mayoría, están como a lo que es el borde o del monte o del bosque, dependiendo del área donde estén. Entonces, por eso de repente vemos videos de que pues, se acercan los venados, que se acercan los animales, de que el coyote se quiere llevar al perro y demás, porque realmente es que están así, a la orilla de lo que es pues ya la vida salvaje Y es cuando se dan este tipo de cosas Así que esta persona eh, pues captó algo que no necesariamente es un animal Es algo mucho peor Yo hubiera preferido un animal pero vamos a ver If I need you. Hey, hear you can you hear me now can you hear me now A little bit. yeah all right, you're not gonna believe this I got it on video now people think I'm nuts I got it's on video It's playing right now I right. I, I put the iPad in the window and now this thing's coming up to the steps in my backyard Mike It's like a weird, demonic-looking thing, and it's like a human, and it's all scratched down. And this is the second time this happened this week, and as I'm talking to you, this is all unrecorded, and it doesn't see me. I'm in that, you know that sunroom? All uh -huh. Right, I'm, I put the, I'm putting the iPad out, it's around, and it happened, it was weird things been happening around this time at night. Can I record it? You're on record. It's everything's recording now. It's it's it. I can see the thing. It's like looking around weird. Is it's it, it's is a, recording a video, yeah. Right now, it's on the video. It doesn't see me. I'm I'm I'm sitting back, but I can still see out the window really good. You should can't see. Hear ya? No, it can't, but it's looking around like something out of a weird sci fi movie. This thing is freaky. It's, it's on video, huh? huh? A no it's a evil identity it's evil entity This things like wicked looking but I, it's in a, a human form though you gotta wait until you see the video I got it on video it's okay, this is like one out of a million things that people will not they'll think I'm they won't think I'm crazy no more wait until you see this oh my god it's like you should see this thing like oh my god Like a gargoyle, it's like a gargoyle, man, and, right. and it's like 35 feet away, and it it's it came out of those weeds. You know what I'm talking about? Mm -hmm. It's a plant. Left side, or by the right. Looking up. Oh, yeah, on the right side, there's the weeds there going down that okay. sidewalk. Okay, I got it. On, I got it. On everything, and you're huh. and everything are, meet the whole thing right now it's the iPads recording everything me you and this thing and I'm a I don't know I should what's the police gonna think it's looking oh my god oh my gosh dude this thing is weird Just sure, it's not somebody should call the police. yeah you no it, it's a it's a demonic creature it's not human. Como les dije, este video no ha sido desmentido. Si no lo vieron bien, tienen que subir el brillo a todo lo que da en su celular, pantallas o donde lo estén viendo, para que vean al fondo una figura que sí se mueve mientras está la llamada atrás, mientras la persona le está diciendo a su amigo es que mira, esto está apareciendo y ha aparecido, este, esta es la segunda vez que lo veo. Se ve cómo se mueve la cosilla, como que de repente se incorpora y se vuelve a agachar un poco y se logra ver como si fuera una persona, o sea, una figura humana, por pues está diciendo que es como... Humanoide, eh, pero no totalmente y se acerca como poco a poquito Imagínense qué estrés, a qué llamas, a dónde llamas A la ambulancia, a la policía, a los Warren A dónde les vas a llamar o a quién le llamas para que te ayude con esa cosa No tengo idea, qué terror Ahora, vámonos con nuestro segundo video Este video está en japonés, evidentemente no hablo japonés Y este video no está traducido porque pues no hablo japonés pero básicamente el contexto de este video es que la nena y su mamá están preparándole como una fiestecita sorpresa a su papá. Entonces se ve ahí que le están prendiendo las velitas y todo. Y se esconden cuando escuchan que va llegando. Pero se ve algo por ahí. Pongan atención. Vamos a ver ya. からよし、 Ok, si sí, no lo pudieron ver, eh, ya les puse como la repetición en cámara lenta de todos modos. Y no sé ustedes si sepan, eh, algunas leyendas japonesas, así como aquí en Latinoamérica, tenemos la que la llorona, que el charro negro y demás. Allá tienen una muy conocida donde tienen una mujer que tiene la boca hasta acá y que si tú la ves, eh, te persigue hasta que te mata y cosas así. Se parece un poco a eso y pues bueno, los videos de Japón siempre están un poco intensos, así que pues... Tiene que ver con lo que se grabó aquí. Este tercer video eh, fue en Latinoamérica. Esta es una grabación, si se pueden dar cuenta por la calidad que vamos a ver a continuación. La calidad se ve que es un video que está grabado ya hace unos años. Y si ustedes saben, eh, mientras sea menor la calidad de la grabación original, es como más difícil... Que la puedan editar y que se vea real. Entonces, aquí lo que logramos ver, tengan que poner atención no tanto a las personas que están saliendo en el video, sino en la parte de atrás, para que pues vean más o menos de qué va este video y después de verlo les cuento la otra parte. Así que adelante. Sí, pero lo que pasa es que ese era el mongol de Alonso, que es media, media bestia. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ¡Venga! <risa> ¿Cómo se quiere que la gente no quiere? ¿Y ¿Por qué tan viejo? ¿Dónde quedamos, tío? Esta Marina está en el centro para el fondo, tío. El fondo, el fondo, el fondo. ¿Qué? ¿Por dónde hubo linceño? Ay, ay, ay, tres, Oye, oye, oye, en la cámara, tres? oye, en la cámara acabo de pasar ahorita una niña corriendo. ¿Así? O la niña que llora. Oye, te juro que en la cámara acabo de pasar ahorita corriendo una niña, Uy, ha corrido hacia acá. Uy, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo. Ay, está el video, el video. Ok, ya que lo vimos, se puede notar atrás que corre una figura. Este video tiene dos partes. Simplemente no pude encontrar la otra parte por más que busqué. Además, no sé cómo buscarlo. Pero hay otra parte donde se ve en las cámaras de seguridad, porque esto es un banco donde están grabando, me parece. Entonces se ve en las cámaras de seguridad que también algo anda por ahí caminando. O sea, no nada más se ve como que en las grabaciones de ellos, sino las grabaciones de seguridad acá eh, se ve que algo anda por la puerta, que atraviesa la puerta y demás. Y podemos ver que es como una sombrita pequeña, lo que quiero suponer que es pues un, un niño, un ente de un niño, que bueno, ya les he comentado yo en otras situaciones, que eh, dicen, ¿verdad? Algunas personas dicen que sí, otras que no, que no hay almas de niños, que realmente es algo más tomando figura de niño, pero pues realmente los niños no andan deambulando, o sea, sus almas no andan deambulando así como otras. ¡Qué terror! Y bueno, ya del pilón les voy a poner el siguiente video sin mucho contexto. Les digo, no muchos tienen contexto, simplemente como que Siento que son sacados, son como fragmentos de exploraciones y cosas así. Y bueno, así que aquí va el pilón. Porque originalmente solo iban a hacer tres videos, pero decidí poner cuatro ahorita. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por eh, los cuatro videos que no han sido desmentidos, que han traumado a varios... Y no sé si ustedes, dependiendo de qué año sean, dependiendo de qué año, eh, pues sí crecieron, hubo varios videos que fueron famosos entre pues, los que somos de los 90, que fue cuando recién se ponía de moda los jump scares de que, a ver, te voy a poner esto y sigue el carrito y tú estabas viendo y de repente te salía. Esos, también, esos videos también nos traumaron demasiado. Nuestra vida nunca volvió a ser la misma de los de los 90. Pero bueno, me gustaría que me dijeran qué otro tipo de videos, eh, pues sí, los han traumado. No han sido desmentidos o por más que buscan no tienen una explicación que tú digas, ah, sí, sí es cierto, eh, así. Estos videos los saqué de dos cuentas que les voy a estar dejando por aquí por si quieren ir a seguirlos en TikTok. Suben un montón de este tipo de videos y de todos modos algunos otros que encuentre se los pongo en historias de Instagram y demás, entonces me quieren ir a seguir por allá, pues aquí se los dejo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, hace mucho que no hace este tipo de videos como recopilando videos raros y bueno... Ya saben que si ven alguna cuenta, video, lo que sea que esté raro y que quieran ustedes que reaccione y demás, necesitan solamente etiquetarme mis cuentas y eso es todo. O enviarme el link o el video o la foto o lo que sea a mi correo que va a estar en la cajita de descripción como siempre. Y bueno, eso ha sido todo. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y pues ya. Eso es todo. Bye.